Hola chicos, me alegro de veros otra vez por aquí, estamos en Passing Edu y hoy os voy a contar una curiosidad que descubrí el martes mientras estaba cenando. Una amiga mía me dijo, Fran, ¿cuánto es, ¿cuánto es 10 entre 3? Y yo le dije que eso era 3,3 3 periódicos, es decir, que hasta el infinito tiene como decimales 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 hasta el infinito. Eh, seguidamente un amigo mío me dijo, ¿y Fran, 20 entre 3 es 6,6 6 periódicos? Y le dije, pues claro, esa división todo el mundo la sabe hacer 20 entre 3, 6 con 6 periódicos. A partir de aquí yo llegué a un razonamiento. Y es que aquí tenemos una relación que estamos multiplicando por 2. Porque arriba tenemos 10 entre 3 y abajo 20 entre 3. Un multiplicado el numerador por 2. Y en este otro lugar tenemos 3 con 3 periódicos y abajo 6 con 6 periódicos. Entonces yo dije, bueno, si tenemos una relación por 2 en ambos sitios de igual, también podemos tener una relación que multiplique por 3, es decir, 30 entre 3. Esta relación que multiplica por 3. Y al otro lado, como deben ser iguales, tendremos la misma relación por 3. 9 con 9 periódicos. De todas maneras, que tenemos que 30 entre 3 es igual a 9,9 periódicos. Y eso nunca nos lo han dicho así. Nosotros sabemos que 30 entre 3 es igual a 10. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? No me digáis que 9,9 9 periódico es igual a 10. Porque no es así. Tenemos 9,999999 9, 9, 9, 9, 9, 9 hasta el infinito. Entonces, no podemos decir que 9,9999 es igual a 10. Igual que muchos profesores con un 4,999 nos suspenden. Pues esto es lo mismo, no se puede. Entonces, 9,9 periódico es aproximadamente igual a 10. Pero no igual. Entonces deducimos que un 0,0000001 0, se ha perdido en nuestra vida. Ya no existe, ha muerto. Entonces... ¿Vosotros sabréis decirme qué ha pasado aquí? ¿Por qué 30 entre 3 igual a 10, pero con este razonamiento, 30 entre 3 igual a 9,9 periódico, Hemos perdido un 0,001 en nuestra vida. Es un fallo matemático, es un fallo en matriz, me lo acabo de inventar y esto no existe. Decidme vosotros, ¿qué ha pasado aquí? Espero vuestra respuesta aquí abajo, ¿eh? A partir de aquí, investigando un poco sobre... Esta situación tan extraña, hice un experimento. Si tenemos que 10 entre 3 es 3 con 3, con 3, con 3, con 3. Y yo quiero saber ahora cuánto es 50 entre 3. Hago lo mismo, ¿vale? 50 entre 3, Dale. 2... Ya me he cansado de hacer la división, pero esto sería hasta el infinito, 6, 6, 6. De aquí sacamos lo de siempre, 3 con 3 periódicos. Y de aquí sacamos 16 con 6 periódicos. Nunca termina A partir de aquí, el razonamiento que hago es el siguiente. Tenemos la misma relación que antes, solo que en vez de ser por 3, en este caso es por 5. ¿Vale? Pues hago lo mismo. 3 con 3 por 5. Voy a hacer el mismo de aquí, 3 con 3, 3, 3, 3, 3, por 5. Esto nos da aquí un 5, 3 por 5, 15, 3 por 5, 15 y 1, 16, 3 por 5, 15 y 1, 16, 3 por 5, 15 y 1, 16, a coma, 3 por 5, 15 y 1, 16. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Si os fijáis... 16,6665. 16, y aquí, 16,666. Hemos vuelto a perder, en este caso, 0,0, 0, 0, 0, 0 1. ¿Qué ha pasado aquí? No sabría yo deciros lo que ha pasado, la verdad. Así que si vosotros me lo decís, yo lo agradecería mucho porque llevo una semana dándole vuelta a todo esto. Os prometemos que Adri y yo intentaremos investigarlo, pero no prometemos nada porque... No somos matemáticos de pura cepa Así que si vosotros lo sabéis, o queréis comentar algo, si os interesa, si el vídeo no ha valido nada, si no ha gustado, aquí abajo, ¿vale? Dadle a me gusta y compártelo, que esto es una situación súper extraña. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!